Mucha atención a este informe, solamente el 30% de los tanques alemanes Leopard 2 estaban listos para el combate y, y la entrega de los tanques Leopard a Ucrania reveló una completa falta de preparación de los tanques alemanes para el combate